les traemos uno de los videos más pedidos por la gente que nos ve del otro lado Que les traemos el Van Tour, el recorrido por nuestra querida traffic. Hoy le vamos a estar mostrando cómo está armada la Traffic Esta es una Traffic del 99 Cuando la compramos ya está armada con pintamos, le hicimos la chapa, la hicimos completamente nueva y el día de hoy se los vamos a mostrar. Antes vamos a hacer una pequeña presentación de quiénes somos. Somos Sofínico, somos de Ushuaia, Tierra del Fuego, del sur de Argentina y tenemos pensado el día de mañana salir a recorrer las rutas de Argentina y por qué no de América. Ahora que ya nos conocemos un poquito mejor los invitamos a que nos acompañen a conocer nuestra casita con ruedas. Vamos si bien en la introducción lo dijimos, ahora que la ven de costado uno la mira y dice Pero qué rara esta Traffic Es una Traffic un poco rara, ¿por qué? Porque hicimos todo el exterior completamente nuevo Es un furgón corto, techo bajo, modelo 99 La compramos hace dos años, en el 2019 Cuando la compramos estaba más o menos... Así Tiene un motor 1.9 El F8Q Para aquellos que saben de motores Nos ha hecho renegar bastante Pero por suerte de momento Está andando bastante bien El color que elegimos Es completamente diferente Al color tradicional Queríamos darle un toque Que sea completamente nuestra Barajamos un montón de opciones los chicos del taller tuvieron ahí una idea muy buena que fue hacer este corte a la mitad que se puede ver Toda esta parte de abajo está cubierta con prote que le da como una rugosidad y mucha más protección a la hora de andar por rutas de ripio Que huelen piedritas y es mucho más fácil también de parchar si se llega a rayar o algo Y el color de arriba se llama Gobi uh... Para la gente que pregunta, es un color que venían los ladas viejos. Así que está bueno porque de cierta manera el color original que tiene puesto la camioneta también es de un auto más o menos de la época. Cosas que nos quedan por resolver del exterior son... El plateo se viene dentro de poco, voy a decir solamente eso, que en Tenemos que mover los paneles solares que hoy están acá atrás, pero la idea es que queden ahí adelante o se ocupan menos espacio. Fabricar alguna suerte de cajón o algo para guardar cositas ahí arriba que sería muy útil. Por qué no, si uno sueña un montón Poner un tanque de agua Las redes sociales atrás, que son como importantes Y algo más importante que todo eso El auxilio Tenemos que poner el auxilio Bienvenidos a la cabina de la Traffic, acá es donde vamos a pasar largas horas de manejo por rutas y caminos por descubrir. Acá también hubo modificaciones, la primera que vamos a mencionar es esta, todo esto que está pintadito de negro lo hicimos nosotros para que acompañe el negro de afuera. Cuando la mandamos a pintar, se pintó el interior de las puertas de amarillo y la parte de abajo de negro para acompañar el exterior, pero nos había quedado toda la cabina blanca. Entonces era un poquito raro, hicimos este cambio, además de eso... Cambiamos los paneles de las puertas, sacamos los originales y pusimos unos de madera No tienen parlantes de momento porque, bueno, no están conectados a la radio La idea es poner los parlantes conectados a la radio después en algún otro lugar El tablero es el tablero original de la Traffic, así que tiene como toda la Traffic sus añitos la idea es cambiarlo en algún momento tal vez por otro que sea de fibra o por qué no uno de madera, vi algunos por ahí que se ven muy bonitos, puede ser una opción. El techo es el original también, lo único que hicimos fue pegar una limpieza bastante profunda no son las originales, son mucho más cómodas, están súper lindas una de las cosas que nos queda pendiente es resolver cómo hacer giratoria la butaca de Sofi para que de esa manera se pueda integrar con el resto del habitáculo y estar un poquito más cómodos cuando estemos parados y también pusimos esta cortina que se ve acá con la idea de separar la parte donde se conduce de la parte donde se vive y además de eso que no pase la temperatura o el vientito para allá ahora Sofi les va a mostrar que hay aquel lado ahora sí llegó el momento más esperado vamos a mostrarles el interior de la camioneta como les dijo Nico, esta es una trafic corta y el interior lo hicimos todo absolutamente nosotros con la ayuda de familiares y amigos. Nunca faltó una mano a la hora de ayudar, así que estamos muy agradecidos con eso. Antes de ver el interior, se suscriban al canal, le dan a la campanita que es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos. Cuando compramos la camioneta ya estaba aislada, tenía en todas las paredes poliuretano expandido. En las paredes usamos melamina de 3 milímetros, el techo lo hicimos con madera de paneling que teníamos en mi casa y el piso es piso flotante que nos regaló mi tía Ana. La camioneta no es muy grande así que está dividida en dos espacios. Tenemos la cabina y toda esta parte de atrás donde hay un baño, la cama, una mesada y un mueble ancho. Ahora vamos con el primer espacio que es el baño. Para recordarnos siempre al sur, hojitas de lenga para nuestras agarraderas de baño. Ahora estamos en el baño. Se puede ver que no es muy grande, pero el baño era un espacio que sí o sí queríamos tener adentro en la camioneta. El baño era algo fundamental porque nos daba esa privacidad que vamos a necesitar a la hora de empezar el viaje. El baño tiene aproximadamente entre 60 y 70 centímetros de ancho y de largo. Véase como adentro yo dentro del baño. Tenemos un inodoro químico que es de 20 litros. Y tenemos por ahora este espacio de guardado Que como ven acá pensamos en todos los espacios Espacio de guardado Y la verdad es que nos resulta súper cómodo el papel higiénico? <ríe> la idea principal es guardar bueno papel higiénico, toallas, los químicos del baño Y es súper profundo Si bien uno lo ve que parece chico es súper profundo y nos guarda espacio También vamos a agregar por acá otro espacio de guardado Que va a ser con telas para las cosas de higiene personal Y acá tenemos una luz que ahora probablemente no se vea porque es de día Ya no tenemos luz LED, entonces esa es nuestra luz Pueden ver que no tenemos ducha Nuestra idea principal es hacer una ducha afuera Si bien nos encantaría tener una ducha dentro Probablemente utilicemos una ducha de camping o algo parecido Que eh, podamos usarla en el exterior Nos faltan todavía un par de cosas Así que les recomendamos que nos vayan a seguir en Instagram Que ahí es donde vamos a ir subiendo los pequeños detalles que nos faltan Para que nuestro querido camper quede al 100% Acá van a ver dos cosas. Lo primero es que la camioneta, como dijimos, es bajita. Entonces por ese motivo decidimos que la cama tenía que tener una funcionalidad que nos permita estar sentados y hacer cosas sentados que es lo que más vamos a tener que hacer mientras estemos acá adentro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una cama estilo sillón, estilo futón, corrediza como hay en muchas de las camas que tienen otros viajeros. Está hecha con madera de pino y pallets reciclados Y está hecha en dos módulos El módulo que se saca, que es este de acá Tiene una trabita de seguridad Como los baúles de antes, cajita Y sale para afuera Una vez que la cama sale para afuera Se estiran los colchones Suki y Este otro entra un poquito a presión Los colchones gente son increíbles Son colchones de verdad Tenemos que agradecerle a Ariel de Ushuaia King Porque él hizo que esto sea posible Cuando le contamos la idea nos dijo Chicos los podemos mandar a hacer Están hechos por una fábrica Tienen las medidas que nosotros necesitábamos 60 de ancho por uno 60 de largo Cuando le sacamos la funda que ven ustedes ahora Se ve como el colchón que tiene en la casa cosido en el bordecito todo exactamente igual Son de alta densidad eso quiere decir que están hechos pensados para que uno pueda dormir durante mucho tiempo en ellos Y tienen aproximadamente 20 centímetros de alto Ahora vamos a acomodar esto que desarmamos Y le vamos a mostrar cómo es el espacio de guardado debajo de la cama La parte de abajo de la cama era un espacio que queríamos aprovechar un montón Pero hacer esto que voy a hacer ahora todos los días para buscar cosas no era una opción Entonces dijimos tenemos que buscar algo que sea cómodo Pusimos unos topes en el piso, parecidos a los de las puertas Se puede sacar para arribita Y hicimos esta magia ¡Epa! Los cajones son súper grandes Porque tienen todo el largo de la cama De este lado tienen casi todo el ancho Salvo la parte de la cubierta Y acá llegan casi hasta el fondo Estén atentos a nuestro que todo lo que son medidas exactas las vamos a estar subiendo ahí dentro de poco Porque sabemos que eso les interesa un montón ¿Cómo hacen para dormir los dos en una cama que tiene 1.60 por 1.20? La realidad es que era la misma pregunta la que teníamos nosotros Pero con mi 1.82 más o menos de alto Duermo súper cómodo, la clave está en dormir cruzado Dormimos en diagonal así o así según cómo nos acostamos días que la estuvimos probando y va bastante bien no es para nada incómodo así que está súper bueno porque el baño no era algo a negociar estamos en la cocina comedor de la traffic parece que tenemos un montón de espacios ¿eh? el primer espacio que vamos a dar de la cocina es la bacha que no funciona solamente para lavar los platos sino también para lavar los dientes tiene una bomba de agua que se acciona con esta llavecita directamente Increíble que eso funcione y lo haya hecho con mis manitos Una vez que sacamos este tapón que está acá a dónde va ese agua, ese agua va a los bidones que van a ver aquí debajo, son dos bidones de 10 litros, uno para el desagote, otro para cargar el agua que va hacia la bomba, la bomba tiene un fusible de 5 amperes que no está de este lado, está directamente donde tenemos las cosas eléctricas y hasta ahora funciona excelente. Respecto a la cocina, la cocina tiene una mesita rebatible la idea era que cuando no estemos cocinando se pudiera seguir utilizando la mesada. Entonces, esta mesada queda más o menos de un metro 90 centímetros de largo y tiene un poquito más de 40 centímetros de ancho. Una vez que lo extendemos, tenemos la cocina. La cocina funciona. Es una nafe Brogas. Brogas no nos pagó por esto. Pero debería. Con termocupla, gente, eso es buenísimo. Es un elemento de seguridad que les va a permitir que si algo pasa con su llamita o no se calienta, se apague. Por ese motivo también, como es gas y es algo súper importante, tenemos dos sensores que vamos a instalar en estos días. Uno va acá abajo, que es donde está la garrafa, que es el sensor de gas. Hay espacio todavía para guardar más cositas ahí Y el otro es el sensor de monóxido de carbono Que es para cuando eso esté quemando Ya sea que estemos cocinando o calentando agua o lo que sea Que todo el gas que se queme Los niveles de concentración acá adentro Que es un espacio súper chiquito No sean altos y no sean peligrosos para nosotros Por último dijimos la mesada como que Está un poquito corta, le hace falta algo y se nos ocurrió hacer esta extensión. Habíamos visto otras bisagras que eran un poco más chetas, pero ocupaban demasiado espacio. Estas bisagras ocupan nada más que... Un centímetro más o menos se meten para adentro Están súper buenas, van con un montón de peso Es un extra que se puede usar del lado de adentro Del lado de afuera Y por las dudas no molesta para ir al baño Antes de terminar con la cocina Les voy a mostrar esta pegatina increíble Que corta un montón con el espacio de la cocina. La verdad es que lo compramos y no le tenía para nada fe. Y puesto pues quedó increíble. Es como si fuese otro espacio completamente distinto. Después hicimos este especiero también con toda madera reciclada. Para los condimentos utilizamos estas botellas de PET que son de 5 litros. Gente, estamos reciclando un montón. También tenemos este frutero, todavía faltan un montón de cosas de decoración, pero por eso los invitamos a que nos vayan a seguir en Instagram, que es donde vamos a subir todo lo que falta. Y ahora sí les voy a mostrar este mueble gigantesco y le voy a decir a Nico que dé la vuelta, así se los muestro mejor. Vamos con el último mueble, un mueble que amamos. Nosotros, cuando empezamos a planear los muebles de la camioneta, teníamos pensado hacer uno todo a lo largo. Y fue mi viejo el que dijo: Bueno, hagamos acá o uno que sea para arriba, ancho y tenga más espacio de guardado todavía. Así que acá está nuestro amado mueble más grande de la camioneta. Primero, acá abrimos y es. Súper grande el espacio guardado Ya tenemos algunas cosas porque bueno Estos días estuvimos pasando mucho rato acá Acá tenemos una especie de brazo neumático. neumático, no sé cómo se llamaría Entonces como que queda ahí Baja la idea era poner dos Vamos a poner dos en algún momento Para que cuando hagamos quede ahí y podamos Sacar las cosas súper cómodos En este momento no me acuerdo de las Medidas exactas del mueble pero aproximadamente Tiene 50 centímetros de ancho Y a medida que va subiendo Va haciéndose un poquito más angosto uno centímetros tampoco tanto. La idea era hacerlos un poquito altos para poder poner el aceite y otras cosas que sean altas y ahorrar más espacio. Abajo de ese primer mueble tenemos ¡Tarán! esta mesa corrediza que la hizo mi viejo Gabo y Nico también, que la vamos a utilizar como mesa de soporte y si no también se puede utilizar a la hora de no sé, trabajar con la computadora, apoyar algo, lo que sea. Abajo tenemos más espacio de guardado, pero sin tapas, así que hay que tener cuidado de no poner algo que huele. Y por último, tenemos la parte más ancha del mueble, para más cosas guardadas. Nike no nos auspicia, esto fue provisorio, ya pondremos un tupper. Y abajo, que es un espacio corto porque acá está el guardabarro, pero nos entran algunas cositas más. Amamos este mueble. Esto que ven acá es el tablero eléctrico. También puedo decir... Que orgullosamente lo hice yo y funciona de momento todo bien. Tenemos cinco llaves. ¿Por qué? Porque todo tiene que prenderse y apagar. Esto da inicio a todo el circuito eléctrico. Después tenemos dos llavecitas para las luces, una para cada una. Una llavecita para el 12V. Que está acá para, no sé, cargar los teléfonos o otras cositas. Lo bueno es que podemos poner cualquier supongo que se debe decir de 12 volt ahí y funciona como si fuera encendedor y tenemos atrás estos dos enchufes para 220 adentro del tablero eléctrico tenemos una batería con un inverter todo esto se carga con un dos paneles solares que tenemos arriba de 40 watts y regulamos qué es lo que pasa con toda la electricidad a través de este monitor que se encuentra aquí que nos cuenta información como la temperatura que hace adentro para ver si está bien para los paneles y para la batería cuál es el amperaje de carga cuál es El amperaje de salida Mucha de la información que da ahí no la entiendo Un montón la estoy aprendiendo a entender Y eso me hace muy feliz Y que todo ande me hace más feliz todavía Si bien hubo algunas modificaciones estéticas Y estructurales sobre el panel eléctrico Si quieren ver más Sobre cómo está armada la instalación Pueden ver un video que hicimos Hace un par de meses que vamos a dejar por acá arriba Ahora sí, ese fue el Bantur para la Amada Leica. Estamos muy emocionados, muy felices de la camioneta, de poder compartirla con ustedes. Esperamos que les sirva a aquella gente que está empezando a armar su camioneta. Nos pueden dejar sus consultas en los comentarios, en las redes sociales o abajo. Vamos a dejar un mail para todos aquellos que nos quieran escribir. Siempre van a ser bienvenidas sus consultas o cualquier otra palabra. Y el viento nos paró hoy. Ni el viento nos paró. Es un video que esperábamos hacer un. Esperaban ver hace un montón Porque bueno cómo está armada la tráfico Es un video que vio un montón de gente Estamos muy agradecidos por eso Se viene, se viene, se viene La salida de esta pareja de tierra del fuego Tenemos la fecha estimada Y esperamos que así sea Creemos que después del 15 ya vamos a estar por las rutas Recuerden que si les gusta el contenido que hacemos Nos ayudan muchísimo Suscribiéndose, compartiendo, comentando Todas esas cositas Abajo están los links de cafecito A todo aquel que quiera colaborar Todo lo que se llega a recaudar ahora Va a ser a modo de ahorro para el día que salgamos Así que abajo está el link de cafecito ¿Qué más para decir, no? ¿Qué video? ¿Qué emoción? Sí. Muchas emociones. Cuanto. Nos vamos a tomar un matecito. Gracias. Gracias. Gracias a vos que estás del otro lado. Gracias a Dani, toda la diseñadora sí, que hizo que la... esta camioneta queda así como estamos. Y estamos tan emocionados que ahora nos merecemos un mate. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos Hasta la próxima. en el próximo video.